No sé si se escuchará el juego Pero bueno Tampoco importa mucho porque no vamos a jugar de momento Por lo que veo en la portada Se ve Iron Man Thor El chico de hierbas que no me acuerdo cómo se llama Vale La primera impresión que me da es que no va a estar a spider spider-man No va a estar a spider-man Y me gusta mucho Spiderman Suscríbanse al canal de Brian Que lo encuentran como Danix V pues esto va a salir en YouTube, ¿vale? Esta reacción seguramente. Así que, a ver. No me, no me sale Spiderman, no veo Spiderman en ningún lado. Mala señal, eh. Spiderman no está, no está, chicos. Ya me imagino que esas son las skins que estarán ah, en bueno, esta temporada Bueno, pues me callo. Yo me imagino que esto será. las skins de la temporada. La que se salieron al principio, así que ya han puesto un spoiler. No me gustan las, la, las skins que he visto, eh. No me gustan las skins que he visto. A lo mejor una o dos. Punta, un punta. Venga, venga, Battle Royale. Y ahora vamos a ver. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Vale, nivel 1, chicos. Ay, verdad, si jugamos arena, División 1 en arena. Voy a jugar arena, pero tarde. En plan, no voy a empezar a jugar arena ahora. Voy a jugar arena mucho más tarde. Para empezar a remontar. A ver. Desafíos de Wolverine. Vale, estamos viendo Iron Man. Y varios skins aquí que no mola mucho. Bueno, hasta aquí ya la tienda. La tienda ni tan mal. Por cierto, no me, no me han comprado el pase todavía, el Álvaro, este, mierda. ¿El árbol no me ha dado el pase o qué? No No me ha regalado el pase, se ha olvidado el pase Que se supone que me iba a regalar el pase Pero, uy, ¿y estas skins? Esta está guay, esta está guapa, eh A ver esta Bueno, está bien Esta más o menos Esta no me gusta A mí me gustan las skins de chicas, realmente A ver, empecemos, empecemos Tortilla Brillo, nada Nada 100 pavos, capa de Thor. Qué guapi guapísima. Hermosa. Hermosa. Muy, muy guapa. A la delta. Bastante guay también. Me, le, me gusta mucho porque encaja a la perfección. ¿Se traba el directo, gente? ¿Se está trabando el directo? ¿Se está trabando el directo? Se está trabando el directo, ¿Se está trabando el directo ¿verdad? Se ¿No? ¿Es que me está saliendo que se está trabajando no. Bueno, sigamos. No sé, esto está fatal. A ver, el martillo de Thor. Lluvia, nada, no me interesa. Feísimo. Feísimo. Nada, nada, nada. nada. Esto es feísimo, de todo. ¿Ya está? ¿Ya está? Eso es todo. Ah, no, no, vale, no Dios que es susto Es que es que no controlo, no controlo Guapísima, eh guapísima esta A ver Ojo aquí, el gesto de Torre Uh, qué guay Mola, mola La de Torre me ha gustado mucho el pack de Torre ¿eh? A ver, aquí Horizonte, nada, no me gusta Nada, nada, aquí es lo mismo Todas las de estas son iguales, tío a ver chicos, tenemos a Jennifer Walter, cerebro o músculo, ¿por qué no los dos? La chica fuerte e inteligente Seguramente habrá buenas skins, ¿no? En plan de esta tía Habrá varios conjuntos, supongo Me ha entrado algo en el ojo, madre mía, de verdad Estoy poniendo nervioso, ¿se escucha el juego? o ¿Alguien lo sabe? Si ¿Sí se puede escuchar, si ¿Sí, se está escuchando el juego Dos balanzas ahí que no me gustan Martillos que no me gustan A ver Hola. La chica Hulk. A ver, luz de sabia. <ríe> Esto está súper divertido, tío. A groot. Tenemos al mini groot. a ver fuerza. Si se escucha el juego. Vale. Hachas. A ver el otro. Me gusta más este. Vale, Tenemos a groot el grande. El grande no me gusta. Me gusta más el mini. A ver, nada no me interesa, a ver. A la alta de un árbol. Puede estar bien. ¡Ojo, el papachi! No me acuerdo cómo se llama. Me encanta, tío, me encanta. Me encanta. Tengo, yo de estornudar. A ver. A ver, tenemos aquí Aguacero Está bien también. Tenemos a una... No, a ver, este es la estela del rayos. Y aquí tenemos... Me Storm. Reglas, pavos F. Si no tengo ni para mí, va el pase. Estoy esperando a ver si me regalo el pase a este niño. Estoy esperando, a ver. Storm, diosa de elementos. De todas formas, el código de 10 euros que tengo puesto, lo voy a sortear. Me reglas el pase de batalla. Cuando llega a los... O sea, ahora mismo a los 4.300 subs. En este, bueno, incluso creo que, creo que en este vídeo voy a poner un código Sí, sí, no, es que en YouTube, cuando suba este vídeo Por YouTube. Mejor follower. No, no eres el mejor, lo siento, pero <ríe> hay más followers, ¿eh? Eh, En YouTube, cuando suba este vídeo voy a poner un código de mil pagos Así que pon la campanita en YouTube si lo quieres estar atento ahí Vale, sigamos Ojo, a ver esto, espérate Vengo todos los días ya, pero hay gente que se peca todo el día, todos los días Como Johanna, como Yamilei Y Núcleos casi siempre también está Mano de relámpago, guapísima eh. Guapísima Tormenta decreciente, guapísima también A ver Guau, ¡Wow! me encanta Te tengo agregado Vale El pico Mucho este tiempo. no. tiempo mi idea es fire barra baja A ver Vale, hay en un momento chicos En el chat callarse un momento Dejarme O sea, no hablen mucho Porque esto va a ser un vídeo, ¿vale? Estamos reaccionando aquí a las cosas A la de esta energía, nada, no me gusta, no me gusta Estoy pasando aquí cosas y no me está gustando mucho Algunas cosas sí Bueno, un buen gesto vale. Ah, cada. Jada que es un personaje. Que WJ hasta que voy a dormir. Guapísima la delta esta. Guapísima. Ojo aquí. La skin de mística me encanta, eh. La calavera esta también mola bastante. Ojo el pico. Vale, está bien. Dejen de hablar que esto va para YouTube. <ríe> Ojo. Aquí. <ríe> Pero ¿por qué se ponen una skin loop? Iron Man. Chicos, ha llegado el momento de Iron Man. No va a estar Spider-Man, tío. Tony Stark. Qué grande hombre, qué gran hombre, tío. Qué gran hombre. Bah. Qué gran hombre, tío. Guapísima, eh. A ver este pico. Guapísimo. No, hay picos. Los picos de esta temporada son la hostia, eh. Algunos. Y nada, aquí en nivel 100 es el. El feucho este. A ver los combos. Está bien. Está bien. No. No. Está bien. Si me lo regalas ahora me hago un bailevito. Bro, que no. Te voy a regalar el pase. No te lo voy a regalar a ti directamente. En este en el vídeo de YouTube voy a poner un código. Si lo coges el primero, pues suerte y lo coges y ya está. Pero hay mucha gente que quiere el pase. No te lo puedo dar así porque sí. Más quisiera ayudar a hacer eso, macho. No soy millonario. De hecho, estoy esperando a ver si me dan el código ya. Estoy esperando a un colega a ver si me lo dan. 20 días A ver, bueno, esto es nuevo. Bueno, pues está bastante bien el pase. Lo que todavía no lo tengo. Porque se supone que me lo iban a dar. Se supone. Que no puedo. Si no, es que si te doy el pase estaría estafando a los demás seguidores y yo no quiero estafar a nadie A ver, a ver, gente, espera No pidas pavos A ver 950 pavos de Pase batalla. pantalla Lo cogería ¿Qué estafa esta, ¿no? Pase de batalla, 25 niveles, vaya hasta falta no es un descuento, realmente vale eso creo lo compraría, pero no tengo dinero 1500 pavos no, voy a llamar a Alvarito. voy a llamar a Alvarito y a decirle ¿por qué coño no me lo ha dado todavía? se supone que me lo iba a dar esta tarde va a ver a me tocar los narices ¿eh? ¿Se puede hablar? Espérate, no, que es un momento. No lo coge. No tenemos el paso todavía por culpa de este niño. Que lo sepáis. Sigo esperando por él. No tengo 7 euros en la cuenta ahora bien. F, chicos, F, ya podéis hablar. F, F, F. No me gusta mucho la temporada. Vamos a jugar una partida. No es que me guste mucho la temporada. Vale, te voy a enviar el cofre ahora. Eh... Voy a mirar el mapa a ver si han cambiado algo. Pero si no han cambiado nada, esto es una mierda. O sea, lo único que me ha gustado ha sido los picos. Los picos de una mano y de Iron Man y eso Y las skins feísimas O sea, muy, bastante feas, la verdad No sé por qué lo, realmente lo importante de las temporadas es cambiar el mapa y las skins Las armas me han dicho Me han dicho un me... va a tocar pavos Pero bueno Eh a ver Quién sabe a lo mejor de todo Capaz Ojo oh, esto que es A ver Pescar ¿Pescar? What the fuck? Albercas, esto es nuevo y esto es nuevo. Upa. Vale. Muy murientas. Bueno, no ha cambiado nada, ¿no? A ver, las armas. Me han dicho un mini-spoiler de que han cambiado las armas. Que han quitado las tácticas y los fusiles de casa. Y las lanzaderas. O sea, me están diciendo que quitaron las lanzaderas. Las lanzaderas y los fusiles de casa y el fusil de casa. ¿Para qué queda un fusil de casa? ¿Es que no, no tiene, no tiene un corazón o qué? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.